Gracias o sea, muchachos, cuando se va a iniciar el compromiso ya está listo y puesto el equipo rojo en el estadio de San Vicente de Taguatagua, hacia el sector Resurba, en este primer tiempo, hacia el norte, lo hará el equipo de General Velázquez, pelota en el kilómetro cero, va a arrancar el compromiso, la va a, echar a rodar el equipo verde de eh, el General Velázquez, en este primer tiempo, atención Chile y el mundo, porque hay movimiento, hay pelota, hay circulación de balón, hay fútbol, y del bueno acá en Región régimen y el deporte. Al fútbol chileno, acá en la región del Libertador. Cuando llega de inmediato el conjunto, de generar penaje claro que sí señor la pelota da en el vertical de la mano derecha del portero reynoso que por Yungai? Es? le queda cifro A de media distancia recoge la pelota sin ninguna complicación Pablo Reynoso ya estamos en el minuto 5, 5, 5, 5 5 minutos de este primer tiempo 0 a 0 instiga el tablero marcador cuando Urra Felipe saca de un centro con elevación la saca desde el fondo el capitán eh, Muñoz, la pelota es larga arriba buscando a Marcelo Pérez, atención que se subió a la moto Marcelo Pérez sacó el centro con elevación y le vamos a contar señoras y señores que estamos en lanzamiento Uy de esquina va a jugar ahí el pequeño gigante, estaba el cabro chico, Espinosa saca al centro. El peor enemigo de Independiente son los propios trabajadores de Independiente. Cuando se lo acaba de perder muchachos en la Farba Mimber Conjunto. Independiente de Cauquien ahí, largo pelotazo arriba, toma velocidad, ahí está corriendo toda velocidad, el conjunto independiente, señoras señores no pasa nada, ahí viene con elevación, pelota aérea, se encumbra arriba, triunfa a las alturas el portero Pablo Reynoso, eh, toca por el medio, atención que se viene con todo, León por la de media distancia, en 22, viene Vargas, le encumbra arriba, independiente de Cauquien les invita a integrarse a la gran palatita. No pasa nada, sigue el fútbol, sigue la emoción, lo cobran, lo pitan, ancianas. hay lanzamiento penal? penal. Está sí Vladimir, corre, sí, corre Vladimir. Me la tapó, ¡Tapota, tapó, tapó, tapó, Atención que viene con todo el elenco de General Velázquez. Hasta el nombre de este caballo. Cuando la pelota la tiene ahí, señoras y señores, Ramírez, saca el centro. Tensión, no. Atención, señoras y señores, cuando están todos los hombres más, eh, más picados, más eh, gigantes del conjunto eh, de eh, que cuando la ganaba arriba León. Ignacio Ampuero sin la frente a la de 32 Casco. Ahí está la de cuero, pegadita a la superficie de pasto natural del estadio de San Vicente de Taguatagua centro con elevación, la ganaba RIPO Alejandro Gaete, recibe falta, sí señor, recibe falta Alejandro Gaete, queda en el piso el defensor del conjunto de Independiente, se paralizan las acciones, cuando la... ya los muchachos están listo y puesto lo mismo ocurre con nuestro narrador, Patricio Crisós tomó el trotamundo del gol. Así es, muchachos, cuando arrancó el compromiso acá en el segundo tiempo, segunda parte, <risa> junto con el amigo Ale, Vega Casino. La pelota la, ah, vamos, la pelota la vamos a tener. La pelota la va a tener el portero. Esperamos que se quede da, con ella. Atención, muchachos. Pelota que da la barrera. Eh, pelota larga buscando con Carlos Sepúlveda. Elenco de general Velázquez Así arras de piso, arras de hierba, cuando quiere intentar general Velázquez abre la pelota, torita Gabriel Castillo para su compañero, ahí sacaron un tirito de media distancia. <tose> todo listo, todo dispuesto, ojos atentos, miradas puestas en la portería que defiende Reynoso Paulo, para el conjunto de Independiente de Cauquenes, todos los hombres más espigados, más altos, llegan a visitar la portería de Reynoso Pablo, Capitán, portero y golero del elenco de Independiente de Cauquenes, centro con elevación, el primer palo, la sacaba, sí señor Monroy desde el fondo. Me la juego, claro que sí, me la voy a jugar Fue un ataque netamente aéreo En la portería que defiende porque llegan todos Llegan todos, todos, todos, todos Todos están pisando campos rivales excepto el portero Reynoso que se queda en su propio territorio Penota en primer paro, la saca con los puntos, con golpe de cabeza Se va a incorporar Marcos Morales con el número 16 en el conjunto ¿Cuánto se viene? ¡Pedreira! ¡El mismo de siempre! ¡El hombre! De la saga, el hombre de la defensa, el hombre que constantemente gana los vuelos aéreos, Emiliano Pedreira para Independiente 2: General Velázquez 1: 42 con 30, muchachos, 42 con 30. Cuando el protagonista en este preciso instante, dueño de la pelota y del balón y de la de 32 Pentágono, de la de cuero, de la que hace la fiesta del fútbol, es el portero Pablo Reynoso. Somos que Skeptic en Deportes, una provincia en sintonía. Cuando sí, señoras y sí, señores, ter... ah, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó, terminó terminó, terminó el compromiso, señoras y sí, señores. termina. dejaron de correr, dejaron de trotar. Se paraliza el juego, le colocamos stop al juego, Así, señoras y señores, lo gana el conjunto de de Cauquenes por dos tantos a uno, el estadio San Vicente de Tahuatahua, en calidad de visita.